Hola atletas, ¿cómo van? Hoy voy a hablar de un tema que es demasiado importante y que se va a basar en una pregunta, una pregunta que nos habremos hecho todos alguna vez en nuestra carrera fitness, que nos vamos a hacer o que nos estamos haciendo en este momento. Y esa pregunta es, ¿por qué a pesar de que entreno como una bestia, me mato dos, tres horas en un gimnasio, en un parque de barras haciendo ejercicio, sigo sin ver resultados? Bien, hoy les voy a dar algunas de las posibles razones y ver si logramos encontrar una respuesta a esta pregunta. atletas la pregunta por qué no veo resultados es una pregunta que nos hemos hecho todos y que se hace la mayoría de los principiantes incluso los intermedios y avanzados no las solemos hacer muy muy seguido eh, es la, para comenzar la respuesta a esta pregunta hay que tener en cuenta una cosa el progreso depende de varios factores no solamente va a depender del ejercicio y del deporte que hagamos entonces si tenemos la falsa creencia que si nosotros vamos al gimnasio 2-3 horas todos los días o vamos a partir las barras 2-3 horas todos los días salimos a correr media hora diaria eh, eso va a hacer que aparezcan cuadritos mágicamente en nuestro abdomen y bueno, eso no es cierto eh, por lo mismo hay muchos factores que van a influir en que tengamos el cuerpo que queremos y en que tengamos los resultados que estamos esperando tener ahora, para responder a esta pregunta vamos a comenzar primer posible error el plan de entrenamiento que tenemos no es el adecuado ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pensamos que si vamos a un gimnasio y levantamos pesas, hacemos un bench press y hacemos squats, estamos bien, que si vamos a un parque y hacemos muchas flexiones y luego 100 barras. Ok, listo, lo logré, ya terminé de entrenar. Bueno, no, ¿qué sucede? Resulta que es necesario tener un plan de entrenamiento inteligente que esté adecuado a nosotros, a cómo estamos ahora y a dónde queremos llegar. Otro posible error que podemos tener es utilizar la rutina de entrenamiento de alguien más. ¿Qué sucede? Quiero que todos viajemos a cuando comenzamos a hacer deporte, éramos inocentes, no sabíamos qué hacer. Llegamos a un gimnasio, vimos que todo el mundo entrenaba, que todo el mundo tenía sus rutinas, y tú te preguntaste, ok, ¿ahora qué voy a hacer aquí? Es aquí cuando recurrimos a la mejor herramienta del siglo XXI llamado Internet. Vamos a buscar rutina de gimnasio para principiantes, rutina de gimnasio para intermedios o para avanzados. Nos van a aparecer muchas rutinas, nos van a aparecer muchos videos, nos van a aparecer mucha información, mucha, mucha, mucha. ¿Qué sucede? Nuestros cuerpos son diferentes. Cada cuerpo funciona de una manera diferente. Cada persona tiene un objetivo diferente. El lío con hacer esto es que si llegamos a encontrar la rutina, no sé, de Dwayne Johnson o de Arnold Schwarzenegger, vamos a decir, oh, bla, vaya, increíble, si hago esto voy a ser como ellos. Y eso no es así. Eh, hay que... Buscar una rutina que se adecua a nuestro nivel de fitness actual, o sea, si soy principiante, si intermedio, soy, si soy avanzado, a ciertos parámetros físicos nuestros, nuestra edad, nuestro peso, qué tan atlético soy, qué tan poco atlético soy, eh, y a partir de ello poder tener una rutina adecuada a nosotros. Entonces, lo mejor que pueden hacer para poder eh, tener. Eh, mejor, eh, mejorías y resultados es seguir una rutina de ejercicios que sea diseñada especialmente para ustedes si le enseñan a ustedes muy bien y si no lo logran vayan y pidan ayuda a un entrenador tercer error y este error estoy seguro que lo comete todo el mundo y es esperar resultados demasiado rápido cuando comenzamos una rutina de entrenamientos, una dieta, una nueva vida fitness, nuestra cabeza está, ok, quiero ver resultados, quiero ver resultados, sí, porque es que resulta que las películas y, los, y algunos videos nos han hecho creer que para obtener resultados se necesita muy poco tiempo. Bueno, déjame decirte que esto es falso. Eh, lo que es el fitness y el deporte en general son disciplinas para, en las cuales para ver resultados vamos a necesitar de bastante tiempo. Normalmente para los principiantes hay estudios que dicen que a las tres primeras semanas pueden estar viendo grandes cambios en su cuerpo, de ahí en adelante vamos a tener diferentes fases de estancamiento, ¿Por qué son estas fases de estancamiento, porque el cuerpo se va a acostumbrar a los estímulos que le estamos dando, ya sea a nivel de dieta o a nivel de entrenamiento, por eso es importante también estar cambiando de vez en cuando nuestras rutinas. ¿Qué sucede? Cuando lleguemos a este punto de estancamiento, lo importante es no desistir. Lo que importa aquí es continuar adelante, seguir mejorando y aproximadamente entre 3 a 4 meses ya se van a ver resultados completamente notorios para, y la gente va a empezar a decirte en la calle, oye, ¿cómo has cambiado? Otro error, nuestro entrenamiento no es el adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Es que no estamos haciendo los ejercicios como deben ser, nos estamos haciendo de una manera incorrecta o simplemente son ejercicios que no son diseñados para nosotros. Cuando digo hacer un ejercicio de manera incorrecta, uno, puedo, eh, me refiero a la técnica. Muchas veces utilizamos técnicas mediocres para poder sentir que somos más fuertes y que levantamos más peso. Recuerden, la técnica es lo primordial en el deporte. Si queremos ver resultados más rápidos, hay que seguir una muy buena técnica, además de que nos va a evitar lesiones También, al decir que hacemos los diferentes ejercicios de una manera incorrecta Voy a estar también hablando lo que es intensidad y volumen No hacemos la cantidad de repeticiones necesarias para nuestro objetivo Gente que desea ganar mucha fuerza eh, física Debería estar haciendo entre 1 y 3, 4, máximo 5 repeticiones con un gran peso gente que quiere generar una hipertrofia debe llegar entre 5 a 10 repeticiones y gente que desea generar resistencia debe hacer mínimo 12 repeticiones teniendo esto en cuenta hay que empezar a ajustar la cantidad de repeticiones que hacemos la cantidad de series que hacemos y los pesos que estamos manejando eh, si estamos hablando del gimnasio para hablar de la calistenia hay que tener en cuenta las diferentes progresiones hacer las flexiones flexiones saltarinas flexiones explosivas hacer eh, pull ups, muscle ups, hay que tener en cuenta todo eso, si nos damos cuenta que ya superamos cierto nivel debemos, com debemos comenzar con la siguiente progresión o con el siguiente peso, pero lo más importante es manteniendo una técnica adecuada, otro error que podemos tener es el plan de entrenamiento eh, y es que el plan de entrenamiento sea el mismo por toda la vida porque nuestro cuerpo es una gran máquina que está diseñada para adaptarse que, signifique, que, que quiero decir con esto es que después de mucho tiempo dándole los mismos estímulos, los músculos van a acostumbrarse a ello y no van a tener ese efecto sorpresa que queremos darles para que se hipertrofien de una mejor manera o para que eh, bajemos de grasa mejor o todo, eh, todo esto el cuerpo se va a adaptar para estos estímulos, es por eso que según los expertos, un buen plan de entrenamiento debe estar cambiando aproximadamente cada tres meses siguiente error es un error que tal vez uh, saben que lo están haciendo mal pero no quieren admitirlo. Este error es la alimentación. Estamos llevando una alimentación que no es saludable. Recuerden, si vamos a vivir a eh, solo con hamburguesas y perros calientes no vamos a llegar a ninguna. Pero si eres de las personas que dicen, no, yo tengo una alimentación saludable, yo como bien, yo no como hamburguesas, no como perros calientes. Bien, respóndeme estas preguntas. ¿Cuántas porciones de fruta y verdura comes al día? ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿Conoces aproximadamente las cantidades de proteína, carbohidratos y grasas saludables que le estás dando a tu cuerpo? ¿Finalmente, tienes una idea de cuántas calorías consumes diariamente? Las respuestas son sencillas. Cantidad de porciones de fruta y verdura. Debemos estar consumiendo mínimo 5 porciones de fruta y verdura al día. Cantidad de vasos de agua. Debemos darle la cantidad de agua que nuestro cuerpo pide. Pero normalmente, según estudios, se deberían tomar aproximadamente 8 vasos de agua. Las horas para tomar esos vasos de agua también suelen ser importantes. Por ejemplo, tomar un vaso de agua cuando nos levantamos para poder activar todos los órganos del cuerpo es muy bueno. Tomar un vaso de agua 30 minutos antes de cada comida, 20 minutos de ducharnos y también antes de dormir. Todo esto trae efectos positivos al cuerpo. Uno va a mejorar la digestión, otro nos va a permitir dormir mejor y otro nos va a ayudar a que la circulación de nuestro cuerpo fluya de una mejor manera. Siguiente, la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas que consumimos va a estar ligada a la cantidad de calorías que estamos consumiendo. Normalmente, la cantidad de kilocalorías para una mujer adulta promedio es de 1.800 kilocalorías, esa es su tasa metabólica basal. Mientras que para un hombre, su tasa metabólica basal es de 2.200 kilocalorías aproximadamente. Recuerden, la tasa metabólica basal es la cantidad de calorías, es la cantidad de energía que nuestro cuerpo utiliza en reposo, solamente para vivir. Eso implica que a estos números que acabo de darles, hay que sumarles también la cantidad de kilocalorías que quemamos haciendo ejercicio o simplemente caminando a nuestra, a nuestra universidad, a nuestra escuela o a nuestro trabajo. Teniendo todo esto en cuenta... Hay que ajustar ese consumo de calorías a nuestros objetivos Si queremos subir masa muscular hay que incrementar un, en un, aproximadamente 15% este consumo calórico Si queremos reducir grasa, si queremos bajar de peso hay que, hay que eh, bajar lo que estamos consumiendo ¿Listo? Ahora, eh, si tus respuestas a las preguntas que hice ¿Fueron similares a esto? Ok, tienes una alimentación saludable Si no, ya sabes en qué estás fallando y finalmente, los últimos dos errores es, uno, no manejamos el estrés adecuadamente. El estrés es una gran máquina para bloquear nuestros objetivos, nuestros progresos, tanto en el gimnasio como en la vida. Y segundo error, el más, más, más importante, a mi parecer, no estamos descansando lo suficiente. Si somos personas que llegamos a nuestra casa a medianoche y nos levantamos a las 3 de la mañana para ir a trabajar, estamos mal ¿Qué sucede? Necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos recuperarnos. Nuestro cuerpo se recupera mientras duerme, mientras descansa. Atra durante toda la jornada el cuerpo va a recibir mucho daño. Así, se así, eh, así sea que no hagamos ejercicio, que estemos sentados todo el tiempo en una oficina, vamos a estar lastimando nuestro cuerpo. Ahora, si hacemos ejercicio el daño va a ser mayor. Recuerden, si estamos buscando aumentar masa muscular, vamos a generar una hipertrofia. Una hipertrofia es ruptura de las fibras musculares. Esto es demasiado daño para el cuerpo y si no descansamos, no lo vamos a dejar que se recupere y no vamos a ver resultados. El cuerpo mientras duerme, mientras descansa, es su periodo de recuperación. Es el periodo cuando nuestros músculos se empiezan a sanar, cuando aprendemos las cosas, cuando nuestros recuerdos se van a quedar guardados. Así que por favor, lo más importante, descansen. Uno, una persona debería estar durmiendo aproximadamente entre 8 a 10 horas diarias los niños suelen tener que dormir un poco más puesto que tienen más energía durante el día y reciben un mayor, eh, un mayor daño al cuerpo y bueno atletas espero que estos tips esta, les hayan servido recuerden pueden haber varias otras varias razones para no conseguir resultados pero esas son las principales y son las más generales. Así que ya saben, evalúense ustedes mismos, cojan este video y digan, ok, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, y hay que y ir Y así van a poder ver resultados seguramente. Y bueno, ya saben, denle like al video, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión.